Una tarea, un ensayo de mil palabras. Ok, no se preocupe. ¿Cuál es el tema? que hice en la mañana? Ok. Nada. Me faltan 999 palabras. Ya sé. Mi día comenzó... Cuando yo comencé por el comienzo de mi día, donde creí la posibilidad posible de que fuera posible la posibilidad de que yo bajara, bajando las escaleras hacia abajo, para desayunar, que en verdad no fue un desayuno, porque no desayuné, pero sí desayuné, entonces sí fue un desayuno. En conclusión, creo que el país... El país donde vive mi amiga Marisa, donde vivo yo, donde vive mi mamá, donde vive mi tía Buralia, debería de ser un país mejor. Confirmo todo lo que dije anteriormente con mi confirmación confirmada de la confirmadosidad. En...